¿Por qué no se puede jugar con candela? Miren esto, señores, porque este, este, este, la cosa de este país... Eh, eh, déjame ver. Es, es un, un... Yo quiero presentarle esto, porque... Miren, miren esto, señores. No me llamen ahora para yo presentarle. Es que esto no puede ser, que este país es una injusticia. Miren esto. Los 10 salarios más grandes de este país. país cayéndose a pedazos con tantos problemas. Miren aquí. Sí, yo es. Para que le informe allá que en el ensanche Duarte tienen dos días. Ya vi que me está viendo. Tienen dos días que no llevan el agua y que hay que una mafia, miren esto señores, chequen esto, chequen esto, miren esto, miren esto, yo les voy a decir, ¿ustedes están viendo ahí? Miren cuánto gana, el que menos gana, para que ustedes vean que esto es un país de relajo, el que menos gana de esos 10 funcionarios que están ahí, es el presidente de la república, eso nada más se ve en esta vaina. Eso no es posible en ningún país de verdad. Miren esto. La mayoría de los funcionarios que ocupan estas posiciones están al frente de entidades que guardan relación con finanzas, bancos e impuestos. No importa. No es posible en un país de verdad. Usted puede ser gobernador del Banco Central. Usted puede, porque yo vi los sueldos que ganan en Estados Unidos. Usted puede ser lo que usted quiera. Pero nadie puede ganar más que un presidente de un país. Ningún funcionario. Para que ustedes vean que esto es una porquería de país. Ustedes verán esto. Yo le dije que, bueno, de Nueva York, vamos vamos por esta llamada de Nueva York para no, por, por, por el esfuerzo. Buenas tardes. Buenas tardes, estoy hablando de la ciudad de, la ciudad de Ah, adelante, Bron. El Bron de Nueva pero, pero, York. Sí, le pasé un comentario, ¿no? el programa en vivo y veo que el un programa ameno que realmente está como no tiene que ser la cosa yo no estoy en vivo eh, nada yo estoy llamando para comentar eh, estoy acá, yo estoy analizando aquí sentado en el programa usted que el cobre se pega tarde de noche de, mañana, de la mañana se pega ni la tarde la el cobre se pega sí. a cualquier hora hermano se puede pegar de noche sí. como en la mañana como a cualquier hora se puede pegar yo creo que eh, lo mismo de ese rato por un momento práctico, y ya hay abril, ya le están tratando de terminar esa enfermedad. Eso se practicó hace Entonces, tiempo, debieron haberlo hecho hace tiempo. Sí. Eh, claro, verdad, esa es mi opinión. Yo creo que como sea, aquí voy a tener que ir con un planta Estoy de acuerdo yo, con no, usted. Por. Debió haberse hecho hace tiempo, sí, estoy de acuerdo. Esta, esta, esta es mi forma de tú, mi opinión. Estoy de acuerdo. Eh, gracias, para gracias para mi para querido. Gracias. Saludos, gracias a la producción de Nueva York. Ah, pues un placer y a su orden. Y un saludo a la gente de Nueva York que bastante me llaman de allá. Entonces, miren esto, mucha gente sueña con trabajar en el Estado. Eh, sin embargo, quien escribe no sabe si citar 10 casos del Estado en general o también incluir los mayores sueldos del banco. Porque, oigan, hay dos salarios, el del gobernador del Banco Central y la vicegobernadora que están por encima, los dos, de todos los salarios. De, de los demás funcionarios pero atiendan esto atiendan esto porque esto no puede ser posible he aquí los 10 cargos públicos con mejor salario bruto de República Dominicana mírenlo aquí eh, men, venga porque yo quiero que vean esto esto es Manuel Valdés su gobernador de Banco Central devenga un salario ¿ustedes lo están viendo ahí? un millón 513 mil 380 pesos. Óigalo bien. Un millón 513 mil 380 pesos. Cuando usted transfiere eso a dólar, eso le da más o menos alrededor de 27 mil a 28 mil dólares. ¿Tú sabes cuánto gana el presidente de los Estados Unidos? el presidente de la nación más rica del mundo, gana 32 mil dólares. Oye, el gobernador del Banco Central de la República Dominicana gana casi lo mismo que el presidente de los Estados Unidos. Pero oigan cuánto gana la vicegobernadora. Mírenlo aquí, señores, qué burla. Miren, un millón... La vicegobernadora Clarisa de la Rocha de Torres, un millón O sea, la vicegobernadora del Banco Central de este pobrecito país gana casi igual que el presidente de los Estados Unidos cuando lo transfieren a dólares. Gana más que, vice, que la vicepresidenta de los Estados Unidos. Gana más que los senadores norteamericanos. Gana más que el gobernador de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Oye, pero ven acá. Entonces, aquí vienen los demás salarios. Gabriel Arcángel Castro González, ese de PLD, superintendente de Mercado de Valores, gana 700. 70 mil pesos Eduardo Saulo Batón No, entonces viene Josefa Castillo Que quería poner su hijo Ella era diputada Renunció de diputada para ir a la superintendencia de seguro Mírenlo aquí ¿Cuánto gana? 800 mil pesos Mírenlo ahí, 800 mil pesos Pero bueno, es este pueblo, señores, que está cruzado de brazos aquí la gente cayéndose a pedazos estos tipos con estos salarios eh, con estos salarios que chocan con un pueblo humilde eso no puede ser posible porque ni en Estados Unidos es una cosa así le está hablando de Estados Unidos ni siquiera de Francia ni de Inglaterra la primera potencia del mundo el país más rico no tiene esos salarios su funcionario no gana para ni decir España los, los funcionarios de aquí ganan más que los ministros de España ganan más que los miren, búsquenlo y se van a recordar de mí Luis Abinader tomó en el día de ayer una serie de medidas que son buenas pero para que se produzca un real cambio esos salarios no pueden ser en un país como este eliminó escolta eliminó gastos de representación de funcionarios, de ministros eso está muy bien presidente yo lo felicito eliminó eh, eh, tarjeta, está bien, pero esos salarios, que son una provocación a un pueblo, miren, ustedes saben por qué el ayuntamiento de aquí tiene suspendido el seguro, y la mayoría de los ayuntamientos, porque no pagan el salario mínimo, el salario mínimo establece que debe de ser 10 mil pesos, y ahí en ese ayuntamiento, y en la mayoría de los ayuntamientos de este país, hay gente que gana 5 mil, 7 mil, y miseria, y los seguros, y que no quieren coger.